¿Cuáles son los requisitos básicos para aplicar por una visa K1 de prometidos? Bueno, lo más básico, bueno, y recuerden que cada caso es diferente, pero lo más básico que pide el gobierno es que, claro, um, la persona que quiere aplicar uh, sea ciudadano de los Estados Unidos. Uh, no residente. Uh, no, no residente. Okay. Re los residentes no pueden aplicar por una visa K1, solamente okay. los ciudadanos. Uh, te van a pedir que que tengan pruebas de que se hayan visto en persona en los últimos dos años um, y no puede ser por... mucha gente me pregunta oh pues es que videochateamos todo el tiempo claro. eso no no, no es aceptable de de deben tener fotos juntos o sea tickets de avión, de avión sí, cosas sí, que sí. comprobes que fuiste personalmente a, a, a, a, bueno pues a, a su país para verla en persona o verlo en persona y convivir juntos Um, porque si no tienes nada de eso, la verdad no puedes comprobar que tienes una relación real. Uh, y así niegan. Por así es. Ah, bueno, también estar los dos libres para casarse. Sí, uh, sí, si, si estuvieron casados, casados. tener ya la, los divorcios anteriores en la mano. Y bueno, y la más importante, bueno, no la más importante, pero de la que más luego es, se complica es los requisitos de ingresos. Eso sí es bien importante, cumplir con sus ingresos se recomienda los últimos tres años y el mínimo depende de cada caso, entonces nosotros tenemos nuestra herramienta buenísima de checar los requisitos de ingresos, ahí ingresen en rapidvisa.com, ingresan a la calculadora de requisitos de ingresos y ahí pueden calcular según su caso este, que, cuál es el mínimo que deben estar ganando anualmente, en caso de no cumplir con eso, pues buscar un joint sponsor, un patrocinador adjunto para que pues este, sea el, el sponsor de, de su petición. Pero bueno, sí. esos son los básicos, ¿no? Sí, y también, ya que dices de divorcios, mucha gente me dice, oh, pues yo me divorcié hace 20, 25 años. Eso no importa, debes de, de dar todos los divorcios, aunque fueron okay. 20, 30 años. No importa lo viejo que sale el, el divorcio, debes de comprobar que sí ha sido ya. De sí, hecho, por libre. Por, por libre, sí, básicamente. Perfecto. Y bueno, y va cambiando ya después si hay hijos, etcétera. Pero bueno, los básicos, los básicos son esos. Sí. Y los puedes encontrar también estos en rapidvisa.com, visa de prometidos, y ahí está toda esta información. Ok. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas. También puedes formular tus propias preguntas de inmigración en los comentarios.